Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos a Charlie M, que luego nos contará lo de M, ¿vale? Porque es, espero que no sea ningún tipo de droga. Y nada puede salir mal con esta entrevista porque se os ha costado la releche quedar. Así que buenas tardes, Charlie, por fin. Buenas tardes, tío. Muchas gracias por hacerme un huequecito aquí, a pesar de lo que nos ha costado, tienes razón. ¿no? Bueno, oye, primera pregunta, Charlie M, ¿de qué? Pues, eh, tío, es una tontería. En, eh, yo me llamo Carlos Martínez Jiménez, que deben de ser como, junto con el Pérez y con el García, los apellidos más repetidos de España. Y siempre he tenido como problemas para ponerme nombres. Mi correo es el primer, el segundo y el tercer apellido. Eh, to todo lo tengo ya como repetido. Vale. Entonces, eh, me iba a haber puesto... Todo el mundo me llama Charlie desde hace un montón de tiempo y me iba a haber puesto Charlie Martínez, pero me suena rarísimo, macho. Es como... Eh, no, ¿verdad? Suena, suena, suena totalmente de, de serie. o sea te, la, Los Kevin Conner, ¿no? Pues igual. Eso es, eso es. Entonces, eh, me frustraba mucho porque no quería ponerme Carlos, pues nadie me llama Carlos eh, y tampoco quería ponerme Charlie Martínez porque era muy raro y al final, por uno o por otro, la casa sin barrer, Charlie M. Eh, eh, lo más sencillo es lo que siempre funciona y luego hablaremos de eso. Ah, además, tío, una anécdota graciosa. Hay en algunas sí. herramientas que los hijos de puta no te dejan en el apellido poner menos de dos caracteres. Y cuando ah. intento poner Charlie M me dicen que, que no, que no. Que no. Y, y, y tengo que pasar por ahí y poner Charlie Martínez como un bobo. Bueno, eh, yo pongo, ah, bueno, oye, pues no, no me he encontrado muchas porque yo pongo mucho Rodrigo M vale. y nunca me han, nunca me han dicho no puede ser. Me ha pasado alguna vez. Me ha pasado alguna vez. Vale, vale. Oye, pues mira, bueno bueno es saberlo. Bueno, primera gran pregunta que hago yo a mis invitados es ¿Quién es Charlie M? Antes de llegar a todo este movidón de embudos que haces, ¿Quién era Charlie antes? Eh, pues eh, me, me, el otro día, no me acuerdo con quién hablaba de esto, no me gusta definirme por mi profesión, pero lo cierto es que al final me define mucho porque le dedico a muchas horas, así que... Eh, <risa> ¿Quién soy? Pues eh, soy un chico que tiene 29 palos, que vive en Madrid y que dedico muchas horas a trabajar o a leer sobre estas movidas porque me mola mucho. Y que he hecho antes que esto, pues poca cosa porque... Eh, en la universidad estudié marketing un poco de rebote, pero el caso es que hice la carrera así que ya vale. por ahí empecé con esta historia y eh, la primera startup en la que curré con, haciendo cosas de marketing fue con 20, no sé si con 21 años o con 22, pues fue ahí justo al final de la carrera vale. eh, así que eh, llevo toda la vida todo lo que he hecho es esto y poner copas en un bar irlandés para pagarme la fiesta cuando estaba en la universidad hey, yo, tenía, yo tenía un bar que era una cervecería ¿En serio? Sí, hace mil años y mi hermano y mi hermano cuando estuvo en Irlanda estuvo en un pub también ahí en el Bernard Show, ahí en Irlanda mm -hmm. y ahí también, o sea que de camareros pues, ahí tendrás miles de historias, bueno la de que, que, que... <risa> que la he leído hoy, esa esa es buena, ¿eh? Pues tío, además fíjate cómo son las cosas eh, estudié en ESIC que es una escuela privada y mis padres tuvieron que hacer un esfuerzo de locos para pagármela porque... Vale. ¿Es una pasta? Es una pasta, me costaba como 8.000 pavos el año o algo así, un despropósito. Y yo quería haber hecho un Erasmus y no pude, porque vale. bastante esfuerzo hacían ya estos dos cristianos. Y en cuanto terminé la carrera, eh, me fui a Irlanda, a... que creo que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida personal, profesional y en todos los aspectos. Y había trabajado mucho en un bar irlandés, precisamente de casualidad. Eh, ¿Vale? y odiaba la cerveza negra o sea de verdad era incapaz <risa> de tomarla y en Irlanda me enamoré de ella y, y ahora ya como que la tomo muy poco pero estuve mucho tiempo odiando un montón de cerveza negra a posteriori de pasar por Irlanda yo, yo cuando fui a ver a mi hermana en Irlanda hace mil años eh, salí por ahí una noche y me bebí nueve pintas de Guinness y los irlandeses flipaban, decían ¿Dónde se mete tu hermano toda esa cerveza? Y dice, qué esto alimenta como un piste. Digo, pues, ha, ha, la verdad ha, que sí, ¿eh? digo, hambre tengo. <risa> se quedan Eso, diciendo, sí. madre de Dios. La, la expresión esa que aquí en España se utiliza a veces de cenar en vaso, refiriéndose a pegarte una borrachera sin cenar. Allí sí, sí. de verdad que es que es verdad, porque es como comer trigo esa puta cerveza. Sí, sí, sí, sí. Mi, <risa> mi hermano, cuando salían del trabajo, se iban nueve o siete o ocho del trabajo y decía ya no voy. Dice, porque cuando te sientas tienes que pagar una ronda. Dice, no te puedes ir hasta que pagas todas. Dice, claro, llegas allí, te estampas 7-8 pintas y llegas a casa y da hasta luego. Ya. Total, total. O sea, pues... que buena experiencia, buena experiencia. Bueno, entonces, marketing en el SIC, uh -huh. eh, no aprendiste nada, por supuesto. Por supuesto. Aún <risa> sí. eh, así, tío, es, un, es una cosa curiosa porque eh, me gusta mucho dar palos a las universidades porque creo que sí. forman muy mal Creo que en buena parte no es culpa suya y es que eh, para, para tener la acreditación de universidad y de carrera universitaria y de crédito de CTS y de toda esa vaina les ponen como un corsé en el que es muy difícil maniobrar ah, y, y, y, y creo que es más por las imposiciones de la metodología de Bolonia y de toda esa movida que dificulta mucho que la formación sea de valor, pero más allá de eso, aunque... No me enseñaron nada de marketing, me enseñaron dos cosas que valoro de locos, la primera es que me inculcaron el amor por la disciplina, que seguro vale. que si no hubiera pasado por allí no lo habría tenido, vale. y eso lo valoro un montón, y fíjate, es una tontería, macho, pero eh, allí las clases eran muy pequeñitas uh -huh. y nos hacían hablar en público una barbaridad. Pero ah, una barbaridad es una barbaridad. Vale. Y yo era bastante timidillo y un poquito así apoquinao. <risa> y me enseñaron como, pues, a que no me cuesta estar aquí hablando contigo. Si tengo que dar una charla delante de 50 o 60 personas, también tengo como facilidad. Vale. Así que dentro de lo malo, ni tan mal. Oye, pues, oye, pues, quieras que no, eh, trabajar el pitch es una buena cualidad a día de hoy, eh, Porque el tema venderte y saber hablar en público y demás, o sea... En eso, claro, pero te pagas un curso de formación de 400 euros y te ahorras los 32 de la carrera. Sí, sí, efectivamente. efectivamente, pero bueno, eh, todo es una experiencia, pero mira, yo no sabía que igual la educación está así en la universidad porque están en corset, pero... También te digo yo, una cosa es que el programa que les manden a Bolonia de mira, esto lo que y luego que hagan lo que quieran que pase cien privado. 100%, efectivamente. Sí. Estoy, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? que no creo que estén exentos de culpa, pero creo pero... que eh, si yo estuviera ahí, no sé cuánto mejor lo sabría hacer. Guau, tío, pero es que ahora eh, lo hablaba en la anterior entrevista. O sea, muchos negocios, muchas cosas y educación les están pasando por la derecha y ni, no, ni las ven venir. O sea, y, y es el problema que tenemos. Y yo soy un profe, y lo ves, que enseñan por repetición, no enseñan a nadie para pensar, como el otro día decía yo, que ahora con las IAS la filosofía va a ser fundamental para saber qué es verdad y qué no. Eh, no sé, y son cosas que esas cosas. Ah, filosofía, es una María. Pues, claro, es, son cosas así y demás, pero bueno. Entonces, sí, marketing y te especializas en embudos de directamente o empiezas a pegarle palos a todo y aprendiendo. Empecé a pegarle palos a todo, de hecho eh, cuando estaba como en tercero, de o sea en primero de carrera me lo pasé muy bien y como que me empezaron a inculcar el, el gusanillo en uh -huh. segundo de carrera ya empecé a ver que por ahí como que iba a aprender poco, lento y sobre todo y, y nada de digital y vale. empecé a, a consumir un montón de movidas por internet eh, de aquellas estaban el mitiquísimo Frank Escipión, Roberto Gamboa empezando, Maider Tomasena Carlos uh -huh. Bravo, Cuondos eh, otra, otra generación total, sí, parece sí. que han pasado 30 años troncos Es verdad Y empecé como a, a consumir mucho contenido suyo, contenido en inglés y tal Y en tercero de carrera yo ya estaba convencido de que sabía todo lo que se podía saber en digital eh, Monté una tienda online de calcetines eh, Nos fuimos a Portugal a, ir a buscar fábricas y toda la gaita eh, vale. Fabricamos mil pares de calcetines eh, ahora que habrán pasado 10 años, tengo todavía 500 en un almacén de mi hermano. Eh, me estrellé como una rata miserable, por supuesto. Y mm, al principio de mi carrera, tanto en esta primera startup en la que estuve como después que me puse de autónomo vale. eh, por historias de la vida, luego si quieres entramos, sí. hacía un poco de todo. Y eh, fue un poco casualidad el terminar enfocándome más... Al principio en lo que más me enfoqué, también de casualidad, tenía que ver con contenidos uh -huh. y lateralmente con SEO y lateralmente con CRO y optimización de, mov de movidas uh -huh. y el paso natural de eso porque en cuanto en un proyecto tienes mucho tráfico el paso natural es ver cómo se le maximiza eh, el retorno a ese tráfico vale. y ahí todo lo que tenga que ver con funnels con embudos con listas de correo con lanzamientos son los reyes de la fiesta así que fue todo como muy orgánico de, uh -huh. de muy ancho a cada vez más específico vale Vale, vale, entonces ya te especializaste. Y mira, ahora que has dicho los Reyes de la Fiesta, ¿crees que los lanzamientos siguen siendo los Reyes de la Fiesta? Seguro, seguro. ¿Sí? El sí, sí, 100%. Eh, duda. Bueno, a ver, no sé, eh, Reyes de la Fiesta, igual tenemos que definir Reyes de la Fiesta y ver quién más vale. No, la fiesta. No, a ver, me refiero, ponerlo... me refiero si compensa mucho porque, a ver, yo hace, hago memoria, como dices tú, que parece hace 30 años, el lanzamiento Gamboa... Eh, wow, Hemos facturado no sé cuántos, sí, pero en ninguno ha dicho cuánta pasta te has gastado. ¿Sabes? Entonces, pues mira, no eh, sé puedo... ahí cuenta, te, cuenta. Te, te puedo decir números, me imagino que no será secreto. Eh, en el último lanzamiento en el que he echado una mano, los gastos, o sea, de anuncios no había ni 10.000 pavos. Y de gastos totales, totales de, de mi, mi minuta, la del de resto de gente que participábamos, la de todos, todos los gastos sabidos y por haber, eh, no habrán llegado a 100.000 pavos ni de coña uh -huh. y la cosa no ha habido que dar lejos del medio kilo. Vale. 100.000, bueno, no. el retorno está ahí bien, bien, claro. Bueno, pero claro, eh, en todo un lanzamiento, porque tú, claro, tú estás en un nivel, yo creo que bastante top, pero claro, te tienes que rodear de muy buena gente, ¿no? Porque... 100%. 100%. Que puedes y, hacer 100%. ahí... Y, son, y, y tiene mucha trampa, tío, porque... Eh, creo que los lanzamientos no están... O sea, han tenido mala prensa porque uh -huh. se ha vendido que cualquiera pueda hacer lanzamientos. Y, claro. y esa gente hacía lanzamientos muy a, a, lo, a lo puto bestia. Eh, te pongo otro ejemplo. Conozco... No, no sé el nombre, así que no es que quiera ocultar al pecador, es que no lo sé. Vale. Eh, pero bueno. te, tengo un amiguete que es el puto amo en... Bueno, eh, Santi Alonso, Alonso sí, en sí, Twitter. Sí. Sí, sí. Eh, sabe muchísimo de analítica y... Eh, Ayuda en muchos proyectos dando soporte de analítica y algunos de los proyectos que ayuda son lanzamientos. Uh -huh. Y a través de él conozco proyectos de gente que eh, pilla en ads 25.000 vale. leads a la semana. ¿Qué pasta nos estarán gastando? Y eh, están al, en lanzamiento perpetuo y lo rentabilizan. Es decir, que se pueden hacer lanzamientos con fuerza bruta pero hay que hacerlos muy bien y con mucho talento eh, y se pueden hacer eh, lanzamientos a pequeña escala, uh -huh. pero hay que hacerlos con listas muy pequeñas, pero hay que hacerlos muy bien y con mucho talento. Y el problema es que se ha mezclado un poco todo y la gente empezó a hacer con listas pequeñas lanzamientos a lo bruto y sin talento, hostia terrible. La gente ha hecho, ha hecho lanzamientos a lo bruto con listas grandes pero sin talento y al final los costes han ido subiendo y hostia terrible. Entonces... Hay que hacer... Creo que simplemente cada vez las cosas son un poco más difíciles y cada vez hay que hacerlas con un poco más de cuidado, pero esas movidas siguen funcionando. Bueno, eh, a ver, una cosa. Eh, la anterior entrevista que hice, esta no, uh -huh. la anterior, a Luis Monjemaro lo cuenta. Eh, él se ha tirado, eh, se, ha, se tiró investigando y ha ido probando en Instagram, por donde ha hecho la public, y siete meses ha estado ahí dando pasta, mil pavos. Pero... Tiene una lista de, de base de datos de eh, le dije, dime cuánto tiene, y dice, menos de un millón. Digo, me has pasado. Y dice, me, Rodri, ¿tien? cada semana aumentan entre 20 y 30 mil leads a la semana. Y le dije, venga, ya hice, te tengo a cuatro ingenieros, nada más que para que me lleven el email marketing. Y digo, ¿Y ¿cuánto te gastas? Y dice, mucho. Y dice, pero claro. a, a, al séptimo mes ya, ya empezó a rentabilizar todo. Pero ha tardado siete meses, Luis Monge, malo, que es una autoridad que te cagas en internet. Total. O sea, pues... que ahí ese ejemplo es brutal, pero claro, o sea, no, no, no todo el mundo tiene, es la autoridad que tiene el monje y, y 40.000 pavos, ¿para quemar más? 100%, tío. y además, fíjate, eh, ¿Sí? monje malo, que no todavía tenemos como 70 amigos en común, pero todavía no tengo el gusto. Eh, ¿Sí? eh, tiene una particularidad muy interesante para todo este tema de los anuncios y es que eh, él vende en un formato evergreen. Aunque hace como semi lanzamientos uh -huh, siempre sí. está vendiendo. Y sí, así sí. es mucho más fácil rentabilizar la inversión. Porque conozco claro. mucha gente que se ha pegado hostias con lanzamientos uh -huh. que eh, con un formato de estos de carrito cerrado y no sé cuántos meses en barbecho, vale. si yo me gasto ahora 50.000 chavos para, vender, para pill hacer ads o 70.000 o los que sea, y eh, eh, luego cuando eh, cierro el carrito me he pegado una hostia terrible y he hecho 60.000 chavos uh -huh. hasta que no entrego ese producto, sí porque ese tipo de productos suelen ser productos por, por cohorte, que tienen fecha de inicio, fecha de fin, acompañamiento, blí, blí, uh -huh. eh, no puedo lanzar estoy comiéndome no. los mocos entonces eh, tengo como una sola oportunidad en el caso de, de monje malo tío como está vendiendo siempre claro. aunque en el mes uno no le sea rentable igual le es en el mes dos y si no es en el mes dos aún tiene la posibilidad del de mes tres sí sí y claro. es mucho más fácil que salgan los números antes que si vas cerrando carritos claro no no de hecho de hecho se lo dije en la entrevista digo bueno yo ya no estoy suscrito en tu newsletter porque si no me vas a vender algo y entonces me dijo no sé qué digo venga me suscribo y empezaron a llegar mis mails de ¡Buah! y le dije, y le mandé un email. Digo, Luis, digo, esto ya me lo sé. Digo, quita... digo, sáltame. Dice, no se puede, te jodes. Y yo me cago en la leche. Y es todo eso. Todo de green, pero eh, eh, eh, conforme le vas a confirmar, te manda cuatro emails. ¿eh? Sí, es una puta locura. Pero no, pero él lo dice: para quitarme a los ofendiditos. Uh. Dice, es mi manera de cribar. Dice los ofendiditos, cuatro email, dicen, ostras, fuera. Pues está, o sea, si es que no me vas a comprar, no te quiero en mi lista. Tengo demasiada gente. Literal. Entonces, no sé claro. Si Pero bueno, entonces, el tema embudos, venga, además me lo dijeron alguien, así que no sabe mucho, dice, pregúntale, ¿qué es un embudo? Para nivel dumis totales, es decir, ¿qué, ¿qué consiste en embudo? Vale, pues eh, mira, a mí me es muy fácil empezar a, eh, describiéndolo con palabras así un poco raras y luego las vamos aterrizando, ¿vale? Sí, porque eh, luego están todas ahí las palabrejas raras que luego todo eso que es el tofu, el no sé qué, es. blah, o sea. Pues, eh, mira, a mí me gusta decir que es un artefacto que hace ¿Sale? que eh, una serie de fulanos que no te conocen y están aquí en el punto A, uh -huh. avancen por un recorrido que tú has pautado hasta llegar al punto B, que es te conozco y me planteo pagar por tus cosas. O incluso al punto B más uno que es, te conozco y pago por tus cosas. Vale. Ahora, cuando digo un artefacto, ¿qué es un artefacto? Pues la gracia de esto es que puede ser cualquier cosa, porque cuando la gente piensa en embudo se suele pensar en una secuencia de email, que vale. es, también, es un embudo, por supuesto, pero puede uh -huh. ser cualquier otra cosa. Eh, imagínate... Eh, en la primera startup en la que estuve eh, era una empresa, vendíamos eh, un software, un CRM eh, uh -huh. eh, en la nube, de pago mensual recurrente, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro embudo empezaba uh -huh. con una serie de emails, pero vale. terminaba sí o sí eh, con un fulano al teléfono. Claro, o sea, llamada venta telefónica total, porque la compra tenía que terminar así. Incluso había un paso entre esa llamada telefónica de venta y la compra efectiva en mm. la que se hacía el setup de la herramienta al cliente, ya no en teléfono, sino en videollamada, con todo el equipo, etcétera, etcétera. O sea Entonces, que el CRM barato no era. Sí, era, era, era bastante ¿Sí? barato. Eh, por eso se terminó vendiendo la compañía a otra más grande que la hacían con más talento. Se, se, se vendió por mucha pasta, se vendió por 2,100 kilos creo que fue, eh, a una Empresa belga que vale. también de CRM, eh, pero el software partía desde 25 pavos per, eh, asiento, más o menos. ¿Y, y y todo eso con llamada telefónica. Eh, ah, costaba... cuando, me está, cuando me estaba diciendo esto, digo, el CRM iba a costar 3.000 pavos, porque una llamada con vídeo con tal. Uh -huh. Que va, costaba cuadrar los números, pero cuadraban, porque eh, los CRM tienen una movida que mola bastante. Y es que eh, eh, generan mucho mucho foso de salida. En el vale. momento en que tú tienes hechos todos tus procesos de venta ahí, todas tus automatizaciones, tienes la información de todos tus clientes, etcétera uh -huh. Pensar en cambiarte de herramienta claro. te dan los siete males. Claro. Entonces, eh, merecía la pena esforzarse mucho en capturar clientes porque era muy fácil que un cliente se quedara allí muchísimo rato. Claro. Vale, vale, vale. Entonces, eh, volviendo como a tu sí. pregunta inicial de qué es un embudo, ¿embudo? Eh, es cualquier cosa que nos ayude a. A coger a un fulano que no nos conoce, nos conoce poco o incluso que no nos conoce a nosotros ni sabe que tiene un problema. A coger a un fulano que está muy lejos de la compra y acercarlo mucho a la compra. Ahora, ¿qué hay entre medias? Puede haber millones de cosas, puede haber llamadas, puede haber vídeos, puede haber emails, puede haber SMS, puede haber, que también lo he visto, cartas físicas. Puede sí. no haber nada de eso y... Eh, que haya, yo qué sé, solo una especie de pop-up en un e-commerce con un 10% de descuento y que eso al final termina de activar a la visita. Cualquier cosa que haga esa labor, en, uh -huh. mi, en mi opinión, lo podemos describir como un embudo y ya podemos empezar a trabajar con las lógicas que hay alrededor de esto para mejorarlo. Vale, claro. Y entonces, ¿qué te iba a decir yo? Tú normalmente has hecho muchos embudos que ya... Bueno, vamos a hablar del lead magnet y aparte uh -huh. de la segmentación inicial, ¿no? Porque yo eso lo, yo creo que te lo he visto a ti cuando coincidimos en lo de y carro, sí que hablabas un poco de que ya en el propio dejando el email, ya segmentaban, ¿no? De, uh -huh. no sé si eres marketer, eres copywriter o eres SEO, ¿no? ¿Y ya van todos para una secuencia u otra? ¿Eso se hace sí. mucho? Eh, no, y se debería hacer. Eh, vale, y... explica eso, porque eso debatí de no, ya lo llevo yo. Y, pero claro, si tú dices no, se debería hacer, ya va. Lo que pasa es que es el triple de trabajo, ¿no? Claro, incluso más. En, con Yo he estado mucho tiempo trabajando con Dean Romero, que tiene varias marcas, Dino Rank, Blogger 3.0, seo sí. uh -huh. Warriors, etc. Y una de las primeras cosas que hicimos es en Blogger montar un embudo muy chulo para, eh, como el ecosistema es muy complejo y hay muchas patas porque hay un, una herramienta tipo o SaaS, hay una formación tipo membresía, hay una formación OnePay vale. tienen un máster que se llama Mentoría SOE, cuesta 3.000 pavos y se una vez al año hay muchos productos, entonces montamos un funnel para acercar a la gente a sus productos y uh -huh. vendérselos claro. eh, y como le podíamos dedicar mucho tiempo y muchos recursos nosotros lo que hacíamos era hicimos mucha investigación eh, perfilábamos a la gente porque eh, eh, no es lo mismo, aunque todo tiene que ver con SEO, posicionamiento en Google, eh, no es lo mismo la persona que eh, hace posicionamiento en Google para un tercero porque es consultor vale. que la persona que lo hace para sus proyectos porque es un emprendedor que la persona que lo hace para sus proyectos pero que no es un emprendedor sino alguien que monta webs de forma sistemática para intentar ganar dinero con Publi o lo que sea. Uh -huh. Son perfiles que aunque los tres hacen SEO tienen muy poquito que ver. Vale. Entonces nosotros después de hacer la investigación hicimos esos perfiles y todos los subperfiles que había eh, montamos embudos en base a eso y al final el embudo tenía cuatro, no sé si eran 500 variaciones o, o algo así eh, tiene un poco de trampa porque de la 472 a la 473 igual en toda la secuencia cambian seis frases yeah. pero de la 473 a la 10 la verdad es que sí que hay un abismo entonces eh, la gracia de la personalización macho es que eh, mira eh, a mí me gusta mucho cuando la gente dice que la gente ya no lee porque no es... Mm, evidentemente no es verdad. El tema es que eh, la gente que necesita más para leer. O sea, eh, le, la gente lee las cosas que le resultan relevantes. Hay una claro. frase de Gosas que es un publicista de Yankee de hace mucho tiempo que me hacía muchas veces que es algo así, como en plan eh, la gente lee las cosas que le importan y a veces coincide que son anuncios. Pero ah, sí, sí, esa frase la he sí. Pues <risas> al, al, al final la movida va de eso, ¿no? Entonces creo que el nivel... Eh, este rollo de relevancia eh, cada vez está más alto porque cada vez compites con más cosas antes claro. competías yo que sé contra el periódico y ahora igual estás compitiendo contra al puto TikTok, que de verdad es que es muy divertido estar ahí en TikTok haciendo el puto idiota haciendo scroll. Entonces, la competencia cada vez sí. es más alta claro. y cada vez necesitas que lo que estás escribiendo sea más relevante para la otra persona. Claro. Y es mucho más fácil hacer algo relevante si lo estás haciendo pensando en un target concreto que si lo estás haciendo pensando como en la inmensidad de la gente. Claro. Entonces, mi recomendación es que es cada vez es más importante ser relevante, entonces eh, segmenta. Y si no puedes segmentar, porque efectivamente lleva mucho curro, eh, no tienes los recursos, lo que sea, elige un segmento y habla solo ese segmento. Igual vale. sabes que de cada 10 personas que entren en tu chiringuito digital, te va, no hay... en tu o lo que sea, hay 7 que eso claro. no va con ellos para nada. Claro. Pero bueno, es un peaje que tienes que pagar para que los otros 3 sintonicen contigo de la hostia. Claro, vale, vale, vale. No, no, es, está bien así. Claro, es que yo como ves, yo escribir guay, pero el tecnicismo y sí, más se me dan fatal, que me cuesta mucho. Porque soy viejo ya y y vengo del mundo offline, entonces todo eso tal, pero entiendo que a veces sea necesario. Yo me acuerdo que cuando empecé con todo esto de hacer email marketing, me pillé todo. El mundo. No, no, no, a ti Campe a ti campeño, pues a ti campaign, Y luego al final digo, ¿qué hago yo con a ti campaign? Esto es un Ferrari y yo no sé conducir Ferrari. O sea, bueno, claro. voy a otra que no tiene nada que ver, que es sencillísima, cuatro chorradas y mira, pues no etiqueto, no no sé qué, no no sé cuánto, pero de momento no lo necesito. Literal. Que eso también hay que educar un poco al cliente, ¿no? Porque tú supongo que dirás, bueno, yo trabajo con esta. No, es que no, trabajo con este punto. No me voy a aprender otra para ti. Okay. Pues, eh, o otra amoldas. Para empezar, es que no pillo proyectos casi en la puta vida y cuando pillo un proyecto intento... Eh... Que esté en un momento muy dulce, tanto para ellos como para mí. Vale. Eh, si es un proyecto que ya tiene mucho tráfico, que ya tiene mucha base de datos o que, que está como en un momento de tener mucha visibilidad uh -huh. y tiene muy poco profesionalizado toda esa parte de embudos y demás, el encaje es la hostia porque... Eh, yo les voy a poder aportar mucho valor porque si parten desde el cero eh, no hace falta llegar al 10 igual con que lleguemos claro. al 7 ya el cambio es una puta locura claro. y a cambio yo voy a poder capturar un montón de valor porque joder, si te hago ganar mucha pasta pues te puedo cobrar mucha pasta claro. entonces eh, intento entrar ya, ya te digo, la mayoría de los proyectos que me llegan no los pillo y e intento entrar solo en proyectos en ese momento y cuando alguien está en ese momento pues la herramienta que tiene pasa con el CRM genera mucho claro. foso claro. si tú ya tienes ahí una serie de automatizaciones tienes a 16.000 fulanos ahí metidos etcétera, si te digo yo que nos cambiemos de herramienta me vas a decir que si voy de drogas o que qué me pasa <risa> entonces, eh, habitualmente también te diré que eh... Conociendo bien una herramienta, conocidas todas, pues no cambian mucho. Y si de repente hay que hacer cosas muy complejas o lo que sea, me apoyo en terceros técnicos que saben más que yo. Y en plan, oye, Active Campaign, por ejemplo, lo he trabajado muy poco porque en los proyectos en los que estaba había una persona específica técnica vale, de Active Campaign. campaign. Vale. Entonces, oye, pues me, tengo una persona que sé que controla mucho de esto, que uh -huh. se llama Clara, que es una máquina. Le digo, oye, Clara, necesitamos montar esto, esto, esto, cóbrame lo que me tengas que cobrar y a funcionar. No, no, que lo hagan otros, ¿eh? Muy desamandije. Es. Es. Está claro, no, no, es que está claro. Si llegas, mira, yo de esto no tengo ni idea, pero ¿cuánto? Pues bueno, es que al final es un win-win para todo el mundo. Pero Qué bueno, cuestión. y entonces, ¿cuál es el embudo más sencillo que has montado y ha funcionado de la leche? ¿Y cuál es el que te volviste loco y dijiste, vaya ostión? Eh, pues mira, el más sencillo y que más eh, ha funcionado eh, fue una secuencia muy sencillita de carrito abandonado ¿Sí? eh, que, pas que estaba convirtiendo como a un 7% y después de meterle mano pasó a convertir en torno a un 30%. ¡Wow! ¡A un 30! Mm -hmm. Y eran 5 <risa> emails o 6 emails como mucho. Y, y tenía una lógica condicional ridícula, en plan... No sé si había como eh, una bifurcación. En plan, si ha hecho esto, esto y si ha hecho esto, lo otro y ya está. O sea, una cosa sencillísima, lo montamos literalmente en una tarde. Claro. Y era la hostia porque es, es como lo que te decía, ¿no? De los proyectos en un momento dulce, eh, mm -hmm. las secuencias de carreta abandonadas, que es una secuencia muy dulce, porque esa persona ya está como. Eh, la tienes muy tarjeteada porque sabes que es alguien que está interesado, que, que está en un momento de la compra muy avanzado, piti piti pan. Entonces. Es como muy fácil hacer cosas y que funcionen muy bien. Eh, eso fue un bombazo y pues la, esa secuencia estaba haciendo igual eh, mil pavos todas las semanas o mil pavos todas las semanas y de repente pues estaba haciendo cinco mil, seis mil euros todas las semanas, así que sí. fue un bombazo por toda la escuela. Y secuencia compleja, pues mira... Eh o me la de Dean Romero, pero la de Dean Romero daría buenos resultados. Sí, me Daniel refiero Romero a una, muy bien. una que digas a lo mejor que te metiste un currazo y dijiste madre mm. Dios, nos hemos pues dado mira, un sí. Eh, sí se puede eh, hablar, ¿eh? no hace pues falta sí. que digan. ¿no? Seguro. Eh, estoy pensando en una eh, que montamos que, joder, yo estaba convencido de que iba a ir como un puto cohete porque además investigamos mucho y tenía mucho sentido y no fue un piñazo un peñazo terrible porque con, este tip, con los embudos es difícil... O sea, los proyectos es raro que sean carísimos, uh -huh. eh, aunque hay veces que sí, entonces es como muy fácil a poco que tengas un poco de lista que se amortice, pero vale. eh, igual tú esperas hacer un por tres, un por cinco, un por 15 y de repente uh -huh. empatas o empatas y te quedas un poquito por debajo y te quedas muy triste, yeah. y justo estoy pensando en uno de esos, una secuencia para una lista que eran como unas... Eh, 4.000 personas que eh, queríamos montar una secuencia Evergreen para la gente que se incorporaba nueva no a la lista. Vale. Y habitualmente lo que hacemos, eh, sobre todo en listas que son relativamente pequeñas como esa y que se refrescan relativamente lento, es una vez que tenemos la secuencia en Evergreen, la, la tiramos a toda la lista como si fuera un lanzamiento. Ah, bueno. Porque imagínate que se están registrando ahí 50 personas al mes. Uh -huh. Si tengo que esperar a que pasen 4.000, me Qué tengo bueno. que estar allí eh, meses y meses sí, y meses. Claro. Bueno, y si hago pasar a toda la lista de golpe... Eh, los datos son trampa porque no es lo mismo un usuario que ya estaba en la lista que uno que llega nuevo y hay como variables que se adulteran pero puedo aprender eh, lo que tardaría meses en aprender en una semana entonces cuando eh, hago algún montaje de algo que va a ser para Evergreen si ya hay lista eh, lo hago primero como un lanzamiento para aprender a iterar y muchas veces eso paga todo el servicio porque eh, si las cosas van bien se gana mucha pasta y ya está uh -huh. y montamos una secuencia muy compleja y muy chula que me molaba un montón que era un poco elige tu propia aventura eh, al final de cada email eh, había pues tenía como mucho sentido después de investigar y entender un poco las motivaciones de la gente que compraba eh, tenía sentido hacer algo así como muy divertido y entonces pues llegaba el primer email y eh, contaba una historia y si tú querías hacer que el protagonista hiciera una cosa pues hacías un clic y si no el otro y en Oye. base a eso iba cambiando la secuencia, era una secuencia relativamente corta pero en todo había como esa movida y al final pues había un chorreón de emails y un montón de caminos y toda la puta gaita y fue un, un piñazo en el cuando lanzamos a toda la base eh, de datos no llegamos a pagar el servicio siquiera y luego cuando hicimos el setup en Evergreen eh, eso no vendía ni para dios pero era una cosa una cosa trágica Entonces, ¿y, <ríe> y, ahí, y ahí qué cara se te queda de decir eh, bueno, pues, qué haces pues tío pues, eh, tío, pues te, te pones muy triste porque es mucho curro y sobre todo porque muchas veces eh, como las las puedes llegar a salir también eh, desde el otro lado muchas veces hay muchas esperanzas depositadas <ríe> y como tengo la suerte de que puedo elegir más o menos en qué proyectos entro y en cuáles no, intento que sean proyectos en los que haya mucha confianza y en las que pueda ser muy franco. Y yo eh, muchas veces cuando hablo de temas de embudos a la gente lo que le digo es, mira, yo cuando empecé a montar embudos hace ya un puño de años, eh, hace, cuando montaba un embudo acertaba la primera una de cada tres veces. Ahora tengo la sensación que acierto dos de cada tres y todavía me equivoco una de cada tres y el día de mañana aspiro a que sea, los aciertos sean cuatro de cada cinco, pero me equivoco seguro. Eh, cuando garantizas que vas a acertar con un embudo es cuando te das la ocasión de iterar. Vale. Y eh, hago un setup. Eh, hay formas de medir muy bien y de poder trazar dónde pueda haber problemas y sobre eso eh, itero partes pequeñas. Y si vas haciendo ese proceso iterativo, es muy difícil que a lo largo de muchos meses de trabajo esa movida no termine saliendo bien. Vale. Porque como se puede mapear, la gracia de los funnels y del digital es que se puede mapear muy bien qué cojones está pasando en cada parte vale. y entonces se pueden hacer ajustes a razón. entonces con la mayoría de estos proyectos, yo intento no meterme en mantenimientos porque es un castigo, entonces a la gente cuando bajo ningún concepto yo voy a iterarlo luego a posteriori, les cuento esto mismo que te estoy contando a ti, en plan, oye, igual nos equivocamos. Yo te voy a montar todos los sistemas de medición para que tú puedas ver dónde hay más fallas y podremos hablar todas las veces que tú necesites de ver cómo iterarlo, pero lo vas a tener que iterar tú. Si sale mal, te, sabes que vas a tener como una hoja de ruta, pero va a ser difícil. Entonces... Sigue siendo muy desagradable cuando un proyecto no sale como nos gustaría, uh -huh. pero en general todo el mundo sabe un poco que te arriesgas a eso porque es que es muy difícil acertar siempre. Claro. Vale. Bueno, pero tú vendes como la seguridad de que puede fallar, pero sabes dónde. Claro, y es que eso es diferencial. Y hay veces, mira, claro. en, en, en ese proyecto en concreto, eh, eh, era muy amiguete de la persona a la que, con la que lo montamos, eh, pues me, ayudaron un, me ayudó un, una persona y media uh -huh. eh, y estuve como, dan, no estaba como en lo pactado, pero joder, me, me, me jodió mucho que ese embudo no funcionara y estuve revisándolo y de verdad es que el, el embudo, eh, todas las métricas eran un puto disparate. Eh, en total, al final de los emails la gente llegaba con un ochenta y pico por ciento de aperturas. Luego es ochenta y un, o ochenta y tantos o setenta y tantos, una cosa bárbara. Bueno, da igual, setenta y tantos, ochenta y tantos es una barbaridad. Literal, los emails tenían respuestas, o sea, todos los putos pasos iban como un cohete, así que estábamos casi seguro que el problema es que nos habíamos equivocado totalmente con las palancas de venta. O sea, los emails eran entretenidos, a la gente le gustaba, eh, conseguíamos sí. esa relevancia a la que hablábamos al principio, pero cuando se trataba de meter el dedo en la llaga y explicarle al fulano, tú no necesitas esto ahí los puntos de dolor. Claro, eh, nos eh, hicimos una investigación previa que solo hacemos siempre uh -huh. y al final nosotros con esa investigación lo que tenemos no son certezas, son hipótesis. Decimos, oye, mira, creemos que los motivos de compra a la gente son este, este y este, así que vamos a montar la secuencia pegando palos aquí. Eh, vale. Tiene pinta de que nos equivocamos miserablemente ahí. Y... Claro, bueno, es que lo que dices tú, dos de cada tres, bueno, ya es, ¿eh? Puede ser uno de cada tres, hasta luego. O sea, ahí, o sea, ahí ya te baja el ratio, pero bueno. ¿Y qué, qué, qué herramientas de medición usas? ¿sabes? Eh, Para no, ver sí. ahí dónde vas ahí... Depende de, depende de lo de lo a ver no me sale la palabra de lo sofisticado que sea el embudo porque como te digo el embudo puede ser cualquier cosa que lleve a gente de un punto a otro uh -huh. puede ser desde una secuencia de email muy sencillita vale. igual de repente ahí la propia analítica que te da la secuencia de email tirada sobre un excel o sobre un data studio te sobra vale. eh, pero si de repente empiezan a ser cosas más complejas ya igual de repente necesitas que entre por ahí make para recoger datos de una herramienta y de otras y te dé información eh, uh -huh. Uno que estoy terminando ahora, que si Dios quiere va a ser el último proyecto que que, que hago este año, que estamos ya rematando. Eh... Toda, toda la analítica, se hace como en un dashboard de Data Studio uh -huh. y por detrás tenemos, todavía no está claro si Meiko Zapier, que va cogiendo datos de la web, va cogiendo datos de, de la web de Analytics, va cogiendo datos de la web de Gravity Forms, que es la herramienta con la que servimos los opt-ins de captación ¿Vale? va cogiendo datos de la herramienta de email, que es Active Campaign y va cogiendo datos de NetHand, que es el CRM que utilizan ellos y que se conecta con otros devices como el teléfono, una herramienta de firma de contratos que que tienen conectada, etcétera, entonces utilizamos Make como para coger los datos que necesitamos del embudo de todos, lo tiramos uh -huh. todo en un Data Studio y ahí pintamos Vale, que sepas que para mí esta parte más habla en chino pero estoy seguro <risa> que la audiencia <risa> habrá gente que diga, guau, qué flipa, así que sé que zape en vale. Make y tal, pero y estas sí, cosas... Vale. Te contrataría a ti, evidentemente. El, eh, lo, lo, lo intento resumir. Eh, buscamos una herramienta que nos permita sacar información de todas las herramientas que participen en el embudo y pintarlas en algún sitio neutral. Perfecto. Pero no, no que, que está guay, pero que, que hay un montón de herramientas. Que gente que lo vea diga, ostras. Que, que es un currazo, que no es, bueno, pues veo la estadística del Open Ray, del email marketing y ya está. No, no, aquí esto, incluso a lo mejor hay mapas de calor, ¿no? Hay algunas herramientas Se que... Se podría. Mapa de calor, tal. Vale, vale. Mira, de, de hecho, fíjate, en este proyecto no aplicamos mapas de calor, pero una de las cosas que sí que hacemos es... Eh... Los opt-ins de captación en sí. algunas URLs están en el above full, que es la parte en la que ves de la web antes sí. de hacer ningún scroll, scroll? Sí, sí. y otras no. Entonces, nosotros lo que medimos en este funnel es gente que llega a la landing y que el y en el siguiente step, el siguiente paso del embudo es que el elemento en el que alguien va a registrarse se visualice. Vale. Si es en el above full, en cuanto llega a la landing ya está, si no es en se el above default... El... Uh -huh. Ahí ya hay una pequeña caída y eso te sirve para aprender porque igual dices, joder, pues esta landing que está recibiendo una cantidad de tráfico salvaje eh, no está funcionando. ¿Por qué? Porque nadie está llegando a ver el form. Entonces claro. todo lo que hay encima del form es un coñazo o no estás conectando o tienes que... Entonces, si consigues como mapear muy bien todos esos pasos, es muy fácil que de repente digas, ah, aquí está el escalón claro. de caída gordo, aquí es donde hay que meter el destornillador. Vale, vale, vale. Bueno, pues entonces, ahora voy a la pregunta clave, porque si ya dices que casi no coges proyectos, ¿de qué vives, tío? Uh -huh. Pues, eh, pff, Eso, eso <risa> se pregunta mi chica. <risa> <risa> <risa> <risa> claro, que digo yo, ya es el último, ya casi no cojo, y yo digo, vamos a ver, aquí no, tiene... qué nos va a contar el Charlie, venga. Tiene trampa, tiene trampa. Eh, es que yo hasta diciembre del año pasado uh -huh. eh, estaba in-house en DinoRank, ah, que vale. es un, un, un o sea, es una startup de Dean Romero, de precisamente, Romero. Sí, sí. justo. Y hasta diciembre estaba con, con él. Eh, unos meses antes me empecé a plantear montar un tema de formación de marketing, Parango, que antes lo hemos hablado antes de ponernos a grabar, que ya lo ya Ahora Ahora Ya lo hablaremos. Ese es. Eh, así puedo hacer un poquito de spam. Claro, y... <ríe> y la idea era, eh, montamos como una formación eh, muy cara, pero que duraba muchos meses, con profesores muy de puta madre, etcétera Y cuando empezamos a lanzar, nada más empezar, nos dimos cuenta que habíamos planteado mal el encaje del producto con la gente que teníamos en nuestro radar que le podría interesar, etcétera Entonces paramos máquinas. Y... Ahí tenía que tomar una decisión porque yo había avisado ya a Dean con cuatro meses que iba a irme de Dino Rank. Uh -huh. eh, buscamos a alguien que me sustituyera, de hecho estuvimos trabajando juntos dos meses para que el pasarle al testigo fuera como muy suave y todo muy guay uh -huh. y... Eh, ahí yo tenía que tomarla cuando decidimos que parábamos las máquinas. Yo tenía que tomar una decisión entre eh, decirle a Dean: Lo siento, me he equivocado y dar marcha atrás. <risa> que Igual me habría dicho, pues. No, sí, no lo, lo volveré, a hacer, no lo volveré a hacer, me he equivocado, no lo como, a hacer, Como, como el rey. Como el... Eh, sí. eso, eh, ponerme a buscar curro, o si quería seguir con Parangox, si quería volverle a dar una oportunidad, eh, necesitaba financiarme el año de algún modo, o el año, o los seis meses o el tiempo que le quisiera dedicar vale. entonces como en general cuando me llegan proyectos con, con DinoRank estos dos últimos años he tenido mucho lío eh, eh, casi siempre pasaba de ellos eh, Tenía como una pequeñita agenda de proyectos que podían ser muy interesantes en los que participar. Entonces, estos primeros cuatro meses del año eh, pillé dos proyectos que eran muy gordos y con los que he estado de curro, que se me salía por las orejas. Y ahora he hecho como he adelantado pasta del año para ahora poderme dedicar durante unos meses a Parango tranquilamente sin tener necesidad de facturar. Vale, vale, vale. Ahora, ahora, ahora sí que ya tiene la explicación lógica, que de hecho creo que lo contaste en un email. Justo. De, de Parango, lo contaste sí. ahí el tema este. Y ahora vamos con Parango. Primero, ¿por Venga. qué se llama Parango? ¿El nombre de dónde viene? Que me, me, me resulta curioso el nombre. No vale. Sé de... Pues... Eh... Eh, me, nos, me lo han preguntado ya alguna vez y como que me había escurrido pero mira, eh, a ver, dejo de escurrirme y contesto Venga. es eh, el nombre de, es el apellido de, uh, del protagonista de uno de los libros favoritos de Jorge que era el socio con el que montaba esto lo vale. han pasado porque ha sido papá y vale. él no ha tenido ganas después de que la primera edición del programa no saliera vale. yo he tenido ganas de continuar y él no vale. eh, así que lo bautizó mi socio eh, con el apellido del, de eso, del protagonista de uno de sus libros favoritos y es, muy, es una cosa muy molona, tío, porque el libro que se llama 99 francos uh -huh. eh, va de un alto ejecutivo del mundo de la publicidad y el marketing que está hasta las narices del humo y de las malas basuras que se hacen en el sector vale. y decide escribir un libro denunciándolo para que le echen de su empresa y es muy gracioso porque el autor real del libro era un ejecutivo de una agencia de publicidad muy tocha que eh, hacía el libro para denunciar las prácticas y le echaron después de publicarlo así que la historia es como me, muy meta ¿Cómo, ¿cómo se llama el libro? tío que me... 99, 99, 99, 99, fr 99 francos, francos. Eh, la, la traducción a español creo que era 99 céntimos pero no estoy seguro vale, bueno. eh, el libro es 99 francos eh, bueno. la historia mola mucho eh, el libro es horrible eh, será así? El, el libro. Claro, es... que, claro, me has contado la historia y he dicho, digo, wow, guapísimo. El, y el libro es una mierda. Es, es sórdido. El libro, el, el libro es sórdido. Oye, gracias, ¿eh? Gracias por haberme. Porque ya me iba a pillar y digo, luego, mato a Charlie. Además, eh, es, eh, está descatalogadísimo, macho, porque en Francia fue como libro muy de culto hicieron película y todo y tal pero en Francia se hizo muy famoso porque es de allí y vale. aquí eh, no tanto y o sea, aún así como fue muy bien se tradujo al español está descatalogadísimo a mí me costó hacerme con él Dios y ayuda vale. y cuando antes de cuando me lo estaban enviando a casa que me gasté una pasta en el puto libro eh, yo pensaba en plan wow joder, como mole el libro con el rollito del nombre molaría un montón el claro. día de mañana a todos los alumnos de la escuela eh, regalárselo, hablar incluso con la editorial para hacer una nueva tirada y comprárselos todos y regalárselo. Y después de leerme el libro, yo decía, en plan, yo esto no se lo puedo dar a nadie, por Dios bendito. <risa> la historia mola muchísimo ahora. El libro es que es muy sórdido. ¿eh? Ostras, qué bueno, qué curioso, madre mía. Pues eh, vale, y entonces en Parango, vale, uh -huh. eh, vamos a hablar un poco del imán Man, ¿eh? porque me. ¿Vale? tú tienes la. El In es como bastante importante, ¿no? Yo creo. Y tú tienes ahí la teoría de que vende mucho más como un mini curso ¿no? Sí. De lo que has hecho con imparable, ¿no? Uh -huh. Es tu... No sé lo que es imparable. Ahora me lo cuentas. No, no, no, no, no está muy claro, ¿no? Te entiendo, no. te entiendo. No. Eh, fíjate, el... Yo eh, vuelvo mucho al rollo este de la relevancia porque creo que es como eh, un concepto muy, que no se habla tanto de él pero que es como muy fundacional en todo lo que tenga que ver con el marketing. Eh, y creo, tío, que cuando... O sea, en general la gente cuando intenta montar una lista eh, de correo eh, uh -huh. el, el soborno típico es te ofrezco algún tipo de lead magnet o algún tipo de incentivo para que te apuntes a mi lista, ¿no? Eh, y cuando la gente hace eso... Eh, tiene que enfrentar un problema que hay en la venta online, que es que eh, lo mejor de la venta online es que eh, vendes a, en cualquier momento que tú quieras y a cualquier persona del mundo... Eh, pero lo peor es que necesitas generar mucha más confianza, porque mira, yo tengo una tengo aquí debajo de mi casa una tienda de ropa uh -huh. a la que no voy nunca, pero si un día le compro un abrigo y al día siguiente lo meto en la lavadora y se me desintegra el abrigo, yo puedo bajar y agarrar de las peteneras al fulano que me ha vendido el abrigo y decirle, dame mi dinero, cabrón, que te mato. Eh, pero online no. Entonces, aunque ya estamos mucho más acostumbrados a comprar digitalmente... Eh, la confianza que hay que generar eh, en nosotros y en nuestro producto es mayor de la que habría que venir generando offline. Uh -huh. Entonces, en general, para conseguir esa relevancia y esa confianza, eh, lo normal es que necesites eh, varios impactos. Es muy difícil hacerlo en un único impacto. Claro. Entonces, tiene mucho más sentido que ese regalo, ese lead magnet, ese soborno que tú le das a alguien para unirse a tu lista, sea eh, espaciado en el tiempo porque te das la excusa de contactarle más veces y por tanto te das la excusa de poder hacer más impactos. Cuando vende, si el Lead Magnet, imagínate, el, este mismo curso eh, de, el que, que hay en Parango, de Inevitable, si, si fuera una especie de PDF editado, que podría haber sido perfectamente, sí. eh, habrían sido como unas 70 páginas, 80 páginas. ¿Qué posibilidades hay que si tú te descargases un día lo hubieras consumido? Tiende a cero. Claro. Y sin embargo ahora mismo esa secuencia eh, las tasas de apertura están terminando en torno al 72%, 70% porque como va dripeado es mucho más fácil que igual hoy no te pillo en un buen momento pero mañana sí y te acuerdas que ayer no te lo leíste y vuelves. Entonces eh, para mí sobre todo es ganador en el sentido de que te das más oportunidades uh -huh. que si es un one shot y si hay suerte y la o persona qué. que se lo descarga tiene 20 minutos por delante pues igual lo consume pero si no... Que, que sería muy raro, ¿eh? Eh, lo que dices tú. Yo, yo de hecho yo de hecho yo ahora mi secuencia de email marketing tengo eso tengo un mini curso de email marketing en vídeos también si, en 6 siete vídeos o sea, mezclo tiene me, mezclo, mezclo, mezclo, eh, mezclo texto y, y vídeo tiene, tiene sentido de autoridad de cómo se hace esto cómo se hace el otro a nivel básico básico pero estoy de acuerdo contigo en eso y cada vez más yo creo que ya el pdf pff, casi que prefiero un audio Total. Y, y además, fíjate, pasa una cosa muy rato y es que, eh, eso también lo, lo he discutido muchas veces, eh, la gente se cree que los lead magnets tienen que ser muy tochos y tienen que aportar mucho valor y tienen que ser como cosas muy desarrolladas. Y casi siempre es contraproducente porque... Eh, yo cuando me voy a descargar tu lead magnet el mío o el de Perico, el de los palotes no sé lo que va a haber dentro entonces la decisión la tomo solo en base a la promesa que tú me hagas y esa promesa es independiente de que eso sean 80 páginas, o 4 o que sean 5 vídeos o 30, y, o de 3 minutos o de 70 y eh, entonces, hacer lead magnets más eh, extendidos no te va a ayudar a conseguir más leads, porque eso depende de la promesa y no del propio lead magnet y el problema es que eh, sobre todo si tú después de ese lead Magnet quieres vender o quieres hacer alguna conversión mayor que el que te dejen tus datos, eh, si yo me he descargado un material gratuito tuyo y no lo he consumido, uh -huh. cuando me ofrezcas el de pago o el que me exige mayor es. estímulo, claro. lo, lo, que se, lo más probable que piense es... Si no he consumido lo gratis, ¿qué probabilidades hay de que consuma lo de pago? Entonces, habitualmente la gente, cuando desarrolla lead magnets muy tochos, mm. encima de que trabaja más, encima de que son más difíciles de elaborar, suelen ser bastante asesinos de la compra. Claro. Fíjate, yo de hecho, yo de hecho, ahora voy a cambiar mi lead magnet en breve y lo voy a hacer de cuatro folios. Es que te, ya muy, te digo muy tal de unas cosas que tengo pensadas y tal, pero va a ir juntos. A... Tiene sentido. Claro, porque es que si no es lo que dices tú. Ah, no sé, y tú juegas bueno, juegas mucho con el efecto wow, como digo yo, de repente pa, toma bonus sí sí sí, sí, sí, sí sí. Eh, al final eh, con, con, un lead, con cualquier secuencia pero con un lead magnet que es un tipo de secuencia como muy específica aún más eh, cuando hablo con gente de esto, yo intento recomendar que lo único que tienes que pensar es en el siguiente paso o sea, cuando estás montando los opt-in de captación, tu único objetivo tiene que ser que esa persona meta su email. Una vez que meta su email, tu único objetivo tiene que ser que confirme el email. Una vez que confirme el email, que lea el siguiente email y así, taca, taca, taca, y los pasos que vayan evolucionando en la dirección que sea. Entonces, eh, tiene mucho sentido que la secuencia sea todo lo larga o todo lo corta que necesites para que se vayan cumpliendo esas cosas y que transmitas las ideas que quieres transmitir para vender este rollo de confianza que hemos hablado, de que crean en tu producto, etcétera, etcétera. Entonces, eh, un, en general cualquiera quiere que una de las cosas que piensen los sus lectores de su proyecto es que en tu proyecto entregas más de lo que prometes, no al revés. Entonces, eh, jugar con ese efecto wow, como tú dices en plan, tío, esto no te lo había dicho, pero mira, esto es para ti, eh, genera eso sin decirlo, que es la hostia en plan, te crea esa idea de Joder, qué guay, esto ni siquiera me lo había prometido y me lo llevo, mola sí. mucho claro, claro. No, no está claro bueno y entonces venga, momento de valor ahí de tu, que tienes pensado porque yo aún no pues... lo tengo claro y yo si se si sirve como feedback eh, constructivo es decir, aún no tengo claro qué tienes ahí puesto en mente lo entiendo eh, porque yo tampoco lo tengo claro. Eh, <risa> así que entiendo tu dolor, amigo. Eh, mira, la movida es que cuando, cuando montamos esta primera edición del programa y vimos que la cosa estaba muy desalineada uh -huh. eh, y recogimos cable muy rápido eh, y nos, nos paramos a pensar qué íbamos a hacer. Jorge decidió que por ahora se bajaba del barco y yo me empecé, empecé a darle vueltas al tema. Y pensé que sería mucho que tendría mucho más sentido que... Eh, diseñar un producto que por mucho que sea la hostia puede interesarle a la gente o no eh, porque el producto de que era una puta locura molaba muchísimo, al menos sobre el papel igual luego no habríamos sabido dar la formación de puta madre, pero sobre el papel de verdad es que esa movida tenía muy pocas fisuras vale. eh, pero pensamos que tenía más sentido que en vez de crear un producto y buscar la audiencia, hacerlo al revés crear una audiencia y con esa audiencia co-crear los productos que hicieran falta hasta llegar al sitio al que yo quería llegar, en este uh -huh. caso. Vale. Entonces, cuando monté esta secuencia de parango, eh, mi objetivo no era vender nada, mi objetivo simplemente era montar algo que eh, estuviera muy optimizado para crear esa audiencia. Y... Eh, en mi opinión, una audiencia se compone de dos patas. Uno, de personas y uh -huh. dos, no cualquier tipo de personas, sino personas que estén como engaged con tu movida, que compren tu vocabulario, que compren tus ideas, que estén un poco como en tu dentro de tu mundillo. ¿no? Entonces, eh, la secuencia que se montó era el, el, este, este Lead Magnet, este curso gratuito en el que hablamos de funnels y luego la fase que sería de venta, en uh vez -huh. de intentar vender nada, lo que se intenta es que la gente refiera a otras personas con unas ampliaciones del curso y demás eh, eso ha funcionado muy bien eh, podemos hablar de métricas si quieres y ahora que ya está esa parte muy validada es cuando eh, ha llegado ahora el momento, ahora que me he sacado los dos proyectos gordos estos de los que te hablaba de encima y puedo volver a dedicar muchas horas a Parango, vale. ha llegado el momento de con la gente que hemos eh, registrado empezar a pensar qué producto co-creamos muy adaptado a lo que ahora le venga bien a la gente que tenemos en la audiencia, etcétera, vale. etcétera. Vale, vale, vale. Ahora, ahora sí tiene sentido, claro. Pero estaba ya ahí mirando que digo, claro, digo es que de momento está ahí una cosa, claro, estáis testeando y estáis probando, claro. Claro, está justo. vale vale vale vale está bien no no era una cosa que tenía ya más curiosidad digo voy a hacer una entrevista nada más que para preguntarle eso ¿Eh? <risa> <risa> no hoy cuando tienes previsto no sabes no tienes fecha ya irás viendo va a ser uno eh... dos muchos eh... Pocos. Eh, la idea seguramente, todavía hay muchos flecos, ¿eh? así que eh, si sí, al final cambio de planes, no me consideres un mentiroso, eh, no, solo que no, que no estaba sobre blanco sobre negro. No, además, de hecho, en los emails lo vas contando, entonces queda guay, queda guay Total. porque está siendo en esto de principio, Oye, mira, uh -huh. esto tal, de hecho... Eh, el sistema de referidos te quería preguntar y has dicho algo de métricas, me interesa porque vale. yo por ejemplo me acabo me, yo estoy en tu lista, estoy uh -huh. leyendo yo estoy en tu rollo te conozco, sé quién eres, me interesa tal, pero a lo mejor por el ansia de conseguir todos los estás que me quieres dar, empiezas a referir a mi madre, a mi hermano y tal, que no saben ni lo que es uh -huh. nada, y se te mete ahí la lista de gente que, que, que se van a ir y te están ocupando sitio y tienes X ni volumen de lista que al final a lo mejor te cuesta dinero. Entonces, ¿hasta qué punto es rentable eso? Pues eh, mira, te contesto eso y si quieres luego volvemos sobre la otra. Eh, me lo ha dicho mucha gente y es la mayor pega que hay de esto, pero eh, cuando lo monté... Fíjate, cuando lo montamos tan rápido que ni siquiera baneamos emails temporales y mierdas de esas. O sea, hay sí. gente que me ha metido de verdad en la lista, pero basura a palas. Vale. Además, hubo con hubo, hubo una persona que fue espectacular, que eh, además de meterme un montón de emails truculentos, justo ahí estamos como terminando, habíamos ya montado la secuencia de, o sea, todas las la inteligencia y las herramientas que hay por detrás que hacen que eso funcione uh -huh. eh, las montamos, pero luego empezamos a detectar fallos y hubo que ir haciendo ajustes, ahora ya está bastante afinada. Vale. Eh, y justo hubo un pete eh, con una de esas personas y me escribió enfadadísima diciendo que no habían llegado sus recompensas y le contesté en plan que, jolín, que había habido un pete lo sentí un montón y luego revisando decía, pero cabrón o sea, ¿cómo te atreves a quejarte si todos los emails que me han metido son truchos? Claro, o sea... claro, porque, claro y es que encima conforme eh, estar a las inteligentes y la movida, digo, bueno, mm. yo genero aquí 200 emails. Yo, yo una vez se lo dije a, se lo dije a Luis Monge, vale. le mandé un mensaje le dije, Luis, dame los bonos estos ya. Sí. Digo, porque si no, te meto 500 emails tr truculentos y tal. Y me dijo, atrévete. Claro. O sea, <risa> y le eh... dije, digo, venga, va, no voy a perder ni el tiempo. <risa> pero, o sea, pero moró porque el... le dijo, atrévete. Y yo dije, bah, paso que te conozco, pero se dije en plan, coña. Pero uh -huh. digo, a día de hoy. Pues mira, ya te digo, al principio cuando lo montamos no lo capamos ni un milímetro no perdimos tiempo en eso eh, no es perder, es invertir, pero no lo invertimos eh, porque mi objetivo no era eh, que, que la lista creciera de locos, sino confirmar que el sistema de referidos funciona y si tú, si te, si tú te, te seduce tanto conseguir esas ampliaciones como para que pierdas el tiempo en generar 200 emails fraudulentos y me los metas en la lista, ya los borraré pero desde luego eh, he demostrado mi hipótesis principal que es que a, a ti esa mierda te pica. Entonces, sí. igual de repente, tú no eres la persona que vas a poder recomendar a nadie. Pero cuando llegue alguien que sí que me los puede recomendar, sí. eh, tú, tú entendiendo como ese sí, eh, sí. scammer que me ha metido los semis fraudulentos, ya me has verificado que esto está bien montado como para que te den muchas ganas de tenerlo y la persona correcta te traerá a la gente correcta. Entonces, nuestro objetivo cuando hicimos ese setup no era tanto. Que la máquina estuviera perfectamente engrasada, sino confirmar que la máquina funcionaba muy bien. Y ahora ya nos ponemos a engrasar. Lo vale. primero que hicimos es eh, montar muy fácil, me ayudó Santi también una vez más, es Alonso desde aquí, máquina, mastodonte, crack... <risa> eh, <risa> Eh, total, eh, compramos una herramienta de estas de verificación de emails por créditos, desarrolló el un plugin en un segundo y lo montamos y ahora ya si me quieres meter un email eh, temporal, alguno todavía le cuelas a la máquina, pero muy pocos si y a la mayoría te dicen plan, olvídate, es un email temporal y no chuta. Eh, otras cosas que, podemos, eh, que tenemos en Roadmap pero que no corre prisa es... Eh, si me metes el email de tu madre y no le interesa, pues oye, juego limpio tú me has traído a un lead, a ese lead no le interesa no pasa nada, podemos montar sistemas que lo den de baja automáticamente a la gente que no interactúa mucho y ya no me ocupa espacio eh, pero eh, hay formas de montar sistemas que si me metes rodrigo arroba rodrigo copy arroba gmail .com y así vale. 15 eh, hay, es fácil hacer reglas condicionales que si digo, oye, si todos los recomendados de un fulano se llaman igual, banealo. O si todos los recomendados de un fulano no interactúan, o sea, solo confirman el email y no vuelven a interactuar o a continuación han subscribe, banealos. Entonces, eh, para pillar a los tramposos, eh, luego ya es bastante fácil montar mecanismos. Lo importante es que el sistema funcione y que la gente que legítimamente quiere compartirla pueda. Y ya luego a los aguirillas ya les iremos dando matarile. ¿eh? Qué bueno. No, no, claro, yo, yo no sabía esas cosas, pero de lo de banear y demás, que hay condicionantes y reglas, mm. está guay, está guay. Pues oye, eh, Charlie, te voy a tener que cortar porque te tienes que ir. Me ah, puedo, ah, apurar ah, diez, puedo apurar 10 minutillos más. Ah, sí, vale, bien. perfecto. No, no, no o sea, es que a mí esto me mola y tal. Entonces, eh, métricas, está funcionando guay y lo tienes claro que mm. ya engrasado y demás. Ah, sí. eh, pregunta guapa, bueno, pregunta que me interesa porque quiero que hables un poco del libro, libros que te molan mucho, yo creo que el de Montes, me acuerdo que lo dijiste una vez, Ese, es la lo ves ahí un poco para investigación, uh -huh. porque cuando has dicho antes de cuando nosotros investigamos, ¿en qué te basas para investigar, para montar todo el embudo y toda la estrategia? Pues eh, mira, hace poco además hice un curso en Tramontana que es una escuela que me flipa, que es de, de producto y diseño Oye. pero una de las disciplinas en las que se apoya el producto y el diseño es en la investigación y como para montar muy buenas secuencias eh, es muy importante investigar, hice un curso con ellos y me, me voló la puta cabeza uh -huh. eh, Entonces, ¿en qué me baso? En metodologías de terceros pero si lo tuviera que resumir, eh, la movida es eh, si tú quieres montar un funnel muy personalizado o hablar a un segmento de gente muy concreto lo que tienes que entender es quién es esa gente y cuando hablo de quién es esa gente no hablo así si, que es los típicos perfiles que yo me, me dan ganas de tirarme por la puta ventana uh -huh. eh, varón de 35 años vive en Montevideo y es extrovertido porque esa mierda no la puedes accionar de verdad claro. que es imposible que, que claro. personalices el mensaje en base a eso y le sea útil. Neidas otro tipo de características que me gusta llamar los psicosociales que igual de repente en algunos productos que sea varón o que sea mujer es importante, en la mayoría seguro que no, pero sobre todo lo que es importante es que le duele, eh, por qué le duele, eh, qué dudas tiene, eh, qué objeciones, qué cosas le pueden impedir la venta. Eh, ¿Qué cosas ha probado para intentar solucionar ese dolor y le han ido bien y cuáles le han ido mal? Entonces, si consigues mapear ese tipo de cosas, es muy fácil que lo que escribas para esa persona esté la hostia personalizado. Claro. Si además eres capaz de mapear cómo habla esa persona y qué palabras utiliza y cuáles no, tres cuartas de lo mismo. Entonces, eh, la idea es como partir de lo más básico que es, oye, ¿qué cojones te duele a ti? Claro. Eh, con eso ya puedes empezar a personalizar de forma un poco seria y a partir de ahí hacia arriba lo que te quepa. En cuanto más seas capaz de investigar y personalizar, pues mejor funcionarán las cosas. Vale. Entonces, ¿Libros así guapos que recomiendes? Eh, pues tío, eh, no sabría porque tengo muchos problemas con eso. Eh... Eh, llevo tiempo, hablando además con un montón de gente que eh, en el mundo del marketing le respeto intelectualmente mucho, uh -huh. eh, buscando como una serie de libros que sean como fundacionales de la disciplina y vale. no soy capaz de encontrarlos. Hay muchos libros con los que he disfrutado eh, uh -huh. y que me han gustado. El de Montes, por ejemplo, es una pasada. Eh, ha habido libros de psicología que me han ayudado mucho, uh -huh. pero he encontrado casi más valor en eh, cosas online. Eh, estoy pensando... El blog de Conversión XL y la formación que tienen esos tipos que son yankees es la hostia. Eh, todo lo que hay en Reforge, Reforge creo que es, que también son yankees y sus programas son la hostia. Uh -huh. eh, me ha sido más fácil casi encontrar conocimiento muy bueno eh, en línea que en libros. Y me gustaría encontrar esos libros que sean como muy fundacionales, uh -huh. pero yo todavía no he sido capaz. Vale, ¿y crees que eh, es importante leer... ¿Libros más allá del marketing? Eh... No sé, Atomic Savvy, por ejemplo. O sea, de emprendimiento, de mentalidad, de, de, de estoicismo, no sé. Es una... O sea, para marketing, no necesariamente. Creo que... De... Bueno, para eh... no, no para marketing, para ti. O sea, porque yo veo, detecto que hay gente que luego dice, por ejemplo... Eh, has hablado antes de que un embudo sale mal y has currado y te pones triste. No sé, cosas así de estar mentalmente fuerte o tener, no sé, las cosas muy claras y que te ayuden libros, formación online. ¿eh? O sea, no te... Se, seguro, sí, seguro, seguro que hay virtud, pero... Eh... Eh, creo que está como, eso está como muy de moda eh, todo eso el estoicismo en concreto y el cultivarse y la no ficción y toda esa movida creo que está muy de moda y, y está de puta madre y si la disfrutas debe haber eh, hobbies pocos hobbies tan edificantes como ese, uh -huh. pero eh, creo que no tiene mucho sentido, a la gente que lo ha intentado que se ha comprado ya 15 libros y que no ha sido capaz de acabar ninguno, si no lo disfrutas no te rayes eh, no, no, es, no es crucial. Eh, seguro que es una ayuda, seguro que es edificante, seguro que es guay, pero eh, creo que nos exigimos mucho en ese sentido y si la movida conecta contigo, guay, y si no, también es muy edificante leer novelas o ver series. Sí, o... sí, sí, sí, no, no, está claro. Sí. Yo creo que hay que leer de todo, pero hay gente que dice, no, que a mí me leo tal, a mí esto, lo otro... Bueno, ahora hay libros de todo, pero a mí me sorprende a día de hoy que a lo mejor voy a una tienda de libros de estas franquicias guapas y veo los libros más vendidos y, y veo Atomic Habits, que está siempre en el top 5 y tiene el... Es, ese sí que es un libro de Evergreen. O sea, ese de Claire, Seguramente... dijo, es mi, multi, mi mega multimenario, y yo saqué este libro sí. y ya está, o sea, es que está siempre ahí. Literal. Pues sí. te das cuenta macho, Es que hay gente que está... no necesita, ¿eh? Diría que, eh, en concreto, eh, Hábitos Atómicos es el libro que más me ha cambiado la vida. Si tuviera que elegir un libro, pues, eh, es ves, a Años Luz el que más pero, me ha cambiado la vida. Pero ves, pues mira ya, quieras que no, ese no es de marketing y te ha hecho ahí, entonces, eh, influye. Pero bueno. bueno, así que, nada, ahora sí, Charlie ya corto que si no vas a llegar tarde y aunque sea hablamos ahí unos minutillos fuera y ya está. Venga. Un placer, y... Charlie ¿eh? Igualmente, Además, tío. Dime. Y que si digo que si quieres, eh, en, en unos meses nos hacemos la edición 2 y todo lo que nos habíamos dejado esta vez en el tintero ah, sí, para sí, tío, la próxima. porque me hubiera molado hablar de inteligencia artificial, si se puede meter en vale. embudos, historia uh -huh. Yo siempre claro. tengo cosas para hablar. Así pues que nada. nos hacemos una segunda edición. Hombre, por supuesto, pues tío, un placer y me alegro de haber tenido esta charleta contigo. Seguro que a lo dice le mola muchísimo. ¿vale? Igualmente, amigo, gracias por invitarme. Nada. Chao, chao. Hasta luego. Chao.